Hola, muy buenas. En este mini vídeo vamos a eh, profundizar en las estructuras que podemos encontrar en cortes coronales cerebrales que han sido realizados con resonancia magnética a través de secuencias potenciadas en T2. ¿Cómo sabemos que estamos ante secuencias potenciadas en T2? Bueno, pues simplemente fijándonos en los ventrículos, en los surcos corticales o simplemente en la cisterna vemos que hay, que brillan, que hay una hiperintensidad. Eh, el estudio lo vamos a empezar a realizar siempre de posterior a rostral, ¿de acuerdo? Por eso vamos a empezar con esta imagen. Y en esta imagen vamos a ver en la parte más ventral localizaremos lo que es el cerebelo. Lateralmente vemos lo que es el lóbulo temporal, se continúa con el lóbulo parietal, ¿vale? Y luego eh, en la parte superior nos encontraremos con lo que va a ser el lóbulo frontal, más arriba podremos identificar, y aquí os lo estoy marcando con la flecha, lo que es el seno sagital superior. Eh, más ventralmente identificamos el, eh, la cisura eh, interhemisférica. Y en el centro de la imagen podemos eh, visualizar e identificar distintas estructuras. Una primera estructura que vamos a ver es hipointensa y se corresponde con el cuerpo calloso. ¿Vale? Y luego tenemos estas estructuras hiperintensas que se van a corresponder con los ventrículos laterales. En este caso se denominan atrios y en los atrios podemos visualizar unas estructuras pues, menos brillantes, menos intensas. Son los plesos coroideos. ¿Cuál es la función de estos plesos? Nada más y nada menos que la de eh, formar o producir líquido cefalorraquídeo. Vamos a seguir avanzando hacia rostral y vemos cómo van cambiando las imágenes, ¿de acuerdo? Y vemos que el centro de la imagen se vuelve más hiperintensa, ¿vale? Se corresponde nada más y nada menos que con la cisterna cuadrigémina. Voy a avanzar para seguir identificando más, eh, más elementos... ¿De acuerdo? Y veo que hay aquí unos botones, aparece un, en, dentro de la, en el centro de la cisterna cuadrigémina, me aparecen. bueno, pues eh, una estructura hipointensa que a simple, a simple vista no sé ni la puedo relacionar, no sé qué puede ser. Entonces voy a avanzar un poco más. Avanzo un poco más y veo que eh, ventralmente a esta estructura hipointensa, bueno, aparece pues una estructura más hiperintensa. Esta estructura hiperintensa, bueno, que está entre los hemisferios cerebelosos, sí que puedo decir que va a ser ya el cuarto ventrículo. Y si voy un poquito más para adelante, más hacia rostral, bueno, pues ya veo claramente lo que es el cuarto ventrículo, ¿vale? Aquí veo lo que son los pedúnculos cerebelosos superiores, ¿De acuerdo? Y aquí ya me encuentro con el mesencéfalo, lo que van a ser los colículos, ¿vale? No veo si son colículos superiores o inferiores, entonces si me voy hacia atrás, ¿vale? Pues ya empiezo a ver cuatro botones, fijaros aquí, los colículos superiores y los colículos inferiores, ¿vale? Y es todo rodeado por la cisterna cuadrigémina, ¿de acuerdo? Entonces... Eh, otra estructura que vamos a poder identificar va a ser la glándula pineal. La glándula pineal la vamos a encontrar siempre superior a los colículos cuadrigéminos, sobre los colículos superiores, fijaros aquí, ¿vale? Esta estructura de aquí, y si voy un poquito más para atrás se ve que es hipointensa. Eh volvemos otra vez a rostral donde estábamos donde bueno aquí localizábamos lo que era el mesencéfalo vamos a localizar lo que es el tercer ventrículo superiormente vale por encima del tercer ventrículo voy a poder visualizar estas estructuras más hipointensas que son es el fornix vale y a los laterales nos voy a encontrar los ventrículos laterales lo que sí podré identificar esta estructura aquí que estoy marcando ¿Vale? Que son, es ni nada más ni menos que es el tálamo. Bien. Pues una vez identificado estas estructuras, seguimos eh, rostralmente y vamos a ver cómo va cambiando el tercer ventrículo. Fijaros, este cuarto ventrículo, ¿vale? Se va a comunicar a través del tercer ventrículo. Fijaros, aquí se observa ¿sí? lo que podría ser y puede y es el acueducto de Silvio. Seguimos viendo tercer ventrículo, seguimos viendo ventrículos eh, laterales, vemos tálamo y fornix. Seguimos rostralmente, ¿vale? Y ya lo que podemos ver, lo que podemos eh, diferenciar aquí, perfectamente se ven, vamos a ver lo que son el pedúnculo cerebral, ¿vale? El pedúnculo cerebeloso medio, ¿vale? Y aquí tenemos... Los pedúnculos. Esta masa que tenemos aquí, hipointensa, se corresponde con eh, el núcleo rojo ¿vale? y ventralmente al núcleo rojo lo que nos vamos a encontrar será la sustancia negra. Eh, vamos a, para continuar, lo que vamos a hacer es dividir eh, las eh, partes que encontramos aquí de acuerdo vamos a ver si en esta imagen a ver si esta imagen aquí la podemos visualizar mejor vale aquí se visualiza bien entonces yo podré localizar por una parte de aquí aquí mesencéfalo podré identificar de aquí aquí protuberancia y de aquí aquí lo que voy a identificar será bulbo Vul, repito bulbo protuberancia y mesencéfalo entonces, si yo voy hacia atrás, fijaros, aquí lo que voy a tener va a ser los pedúnculos cerebrales, ¿vale? Si avanzo rostralmente, acordaros del de mesencéfalo y los pedúnculos cerebrales, ¿qué me voy a encontrar? Fijaros, esta estructura hiperintensa, pues no es más que la cisterna interpeduncular. Esta cisterna interpeduncular que se va a hacer más grande a medida que, me, que avanzo rostralmente, ¿vale? Y a medida que avanzo rostralmente, yo veo aquí la protuberancia. Entonces, toda este, esta hiperintensidad ¿vale? se va a corresponder con qué cisterna estamos a nivel de la protuberancia. Pues con nada más y nada menos que la cisterna pontina, ¿vale? Y cuando yo localizo la cisterna pontina, ¿vale? yo podré identificar, ¿vale? cuál es el hipocampo, ¿vale? Entonces, me voy a, lo... para localizar el hipocampo, recordad que me tengo que ir al lóbulo temporal. Dentro del lóbulo temporal tengo que localizar lo que son los ventrículos laterales y, en particular, lo que va a ser eh, el, cuerno, el cuerno inferior, que aquí lo veis. ¿Vale? Y toda esta parte de aquí, toda esta zona de aquí, ¿vale? Será el hipocampo. Bien, eh, antes de terminar, comentaros algo que se me había, que lo había dejado atrás, eh, que a nivel del cerebelo nosotros vamos a localizar también otra cisterna, ¿de acuerdo? Esta es la cisterna magna. Y yo creo que nada más. Eh, hasta aquí este vídeo. Simplemente eh, te invito a que si tienes alguna duda, no dudes en eh, preguntar en clase o bien a través del foro cualquier cosa. Nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Hasta luego.